Muy bien, seguimos entonces con la personalización del tema Series Liter. Vamos ahora a la sección Últimas Noticias. Le damos clic. Ok, fíjense, seguimos estando nosotros en las secciones de la página de inicio. Ok, y estamos en Últimas Noticias. Ahora, esta sección se refiere a las entradas de nuestro blog. Aquí. Ok, entonces cada vez que nosotros hagamos una entrada se van a se van a visualizar aquí en la sección últimas noticias. Podemos ocultar también esta sección si lo queremos. Vamos a verlo en más grande, aquí está. Podemos ocultarla si lo queremos, como les decía, dándole clic aquí y guardando y publicando. Bien, eh, podemos cambiarle el título, por ejemplo, podemos ponerle, qué sé yo, ustedes de repente tienen ya pensado que, ponerle a su, que título ponerle a su blog por ejemplo blog simplemente ok podemos ponerle un, un subtítulo algo así podemos guardar y publicar bien entonces como pueden ver aquí ya he cambiado el título y el subtítulo pero ahora nos falta añadir entradas que se manifiesten aquí en esta zona aquí también es la misma zona Vamos a ver entonces, regresamos al escritorio y nos ubicamos aquí donde dice entradas. Si nos ubicamos aquí donde dice todas las entradas, vemos aquí que hay una que se llama Hello World. A esa entrada se refiere a esta de aquí. ¿ok? Pero nosotros vamos a crear una nueva categoría primero para añadir dentro de esa categoría nuestras entradas. Entonces nos vamos aquí a categorías. Y vamos a crear una nueva categoría. La única categoría que existe es esta, que dice sin categoría y que viene, sin de, viene por defecto. Pero nosotros vamos a, cre a crear la categoría blog, porque va, va a ser la categoría donde vamos a poner nuestras entradas de blog. Y aquí le podemos poner una descripción. Bien, entonces vamos a añadir nueva categoría. Le damos aquí, añadir nueva categoría. Y fíjense, aquí está añadida la categoría. Ok, aquí podemos editar, podemos borrar, podemos ver, etcétera. Bien, entonces ya creada la categoría, vamos a crear una nueva entrada. Entonces, vamos a añadir nueva. Siempre ubicados aquí, donde dice entradas, vamos a añadir nueva. Se refiere a añadir una nueva entrada. Bien, vamos a añadir, por ejemplo... Bien, eh, aquí podemos editar el estado, ¿bien? por ejemplo podemos ponerlo como solo borrador, como público o publicar inmediatamente. Vamos a ver con mucha más detalle después todos estos parámetros, pero por lo pronto vamos a añadir simplemente una nueva entrada. Bien, entonces aquí podemos, vamos a aprovechar para, para ingresar un, un video. Un video, por ejemplo, vamos a coger un video, vamos a irnos a YouTube, un video de YouTube, me refiero. Bien, vamos a coger, no sé, cualquier video. Este, por ejemplo. Y nos vamos aquí, donde dice Share. y aquí donde dice en web, si? ¿sí? ahí y vamos a copiar todo este código le damos copiar bien, podemos cerrar aquí, nos ubicamos nuevamente en la entrada de nuestro blog pero primero vamos a ponerlo en html aquí le damos html y pegamos el código que hemos copiado bien, le vamos a dar guardar y publico, o publicar Bien, ahora nos vamos nuevamente aquí a Visual. Fíjense, aparece el video. Nosotros podemos agregar también una imagen. Eh, me, pregunta, me han preguntado de dónde podemos conseguir imágenes gratuitas. Bueno, pues yo generalmente las consigo de una, de una web que se llama así. Lo voy a poner. Pixabay, pueden poner aquí en su buscador. Y aquí donde dice pixabay.com/es de aquí pueden sacar ustedes imágenes gratis para su para su página web ok entonces ya tienen ese dato cómo conseguir imágenes gratuitas bien seguimos por aquí entonces entonces hemos añadido eh, una un video a nuestra primera entrada de blog podemos añadir también podemos añadir eh, una imagen destacada ya vamos a establecer una imagen destacada y vamos a subir esa imagen buscándola en nuestros archivos. Bien, por aquí vamos a ver. Bien, vamos a subir esta imagen. Bien, yo para las imágenes destacadas estoy usando una de tamaño 350 x 350 píxeles. Ok. A ver, vamos a establecer esta como imagen destacada. Muy bien. Ahora sí, vamos a actualizar. Bien, entonces... Entonces ya tenemos nuestra primera entrada. Vamos a ver. Antes también debemos... Señalar aquí que solamente queremos que esté en las entradas de blog. Bien. Esto lo desmarcamos. Y solamente lo queremos en las entradas de blog. Bien. Entonces vamos a actualizar. Vámonos aquí. Al front end. También vamos a darle a actualizar aquí. Bien. Entonces... Aquí ya nos muestra la primera entrada que hemos realizado. Pero esto nos está molestando todavía, ¿no? Está apareciendo, no lo queremos. Bien, vamos a ver cómo podemos eliminarlo. Muy bien, nos vamos entonces ahora a todas las entradas. Y no queremos esta entrada. Esta entrada que es el logo no lo queremos. La marcamos y le damos aquí que la lleve a la papelera. Muy bien, entonces ya esta entrada está en la papelera muy bien vamos a refrescar nuevamente aquí y fíjense ahora solamente nos aparece nuestra la entrada que hemos creado que en la categoría blog si damos clic aquí entraremos entonces a la, a la primera entrada que hemos que hemos hecho fíjense ahí está el video bien así se mostraría nuestra primera entrada Bien, después vamos a ver cómo podemos seguir eh, mejorando el aspecto visual en, nuestra, en nuestras entradas. Muy bien, entonces hasta aquí este video.